Buenos días. Eh, muchas gracias por habernos invitado. Primero, de todo, le hubiera cedido mmm, la mitad de mi tiempo porque lo que estaba diciendo es mucho más interesante, creo que lo que venimos a, a explicar nosotros. Nos sorprendió un montón, primero de todo, cuando María nos, nos contactó por si queríamos participar en este foro. Eh, Discursia es un proyecto que nace en el 2007, hace cinco años. El objetivo era muy claro. Era, había unas elecciones pronto, en el 2008. El proyecto no hubiera nacido si José Costa, que está aquí, que es el otro 50%, y yo no fuéramos de Ibiza. Nosotros somos de Ibiza, en Baleares, y los diputados que están en Madrid solo los veíamos cuando venían en precampaña, básicamente. Entonces, en el 2007 empezamos a, a pensar, oye, esto de los diputados, eh, ¿qué hacen? ¿Qué podemos ver? ¿Qué podemos saber? Miramos qué referencias había, vimos que en Gran Bretaña estaba Day Work for You, que fue una, una verdadera inspiración, que hace una fiscalización al detalle de la actividad de los diputados y de todos los organismos públicos británicos, y lo pillamos como referencia, por no decir que hicimos un copycat como pudimos. Eh, lo que os comentaba, eh, en la precampaña del 2007, pues volvieron los diputados que habían estado en teoría defendiendo nuestros derechos, eh, pidiéndonos el voto pues, para eh, defender los intereses pitiusos en Madrid y bla, bla, bla. Eh, total, que se nos ocurrió a José y a mí mirar en la web del Congreso a ver qué había hecho eh, los diputados que nos pedían el voto. Y mm, fuimos a la web del Congreso, que no tiene nada que ver con lo que hay hoy a día, en, a día de hoy en la web del Congreso, que ha mejorado un montón, y vimos que había un montón de información, pero que era casi imposible enterarse de qué hacían tus diputados. Estuvimos mirando, pillamos los nombres de nuestros diputados, empezamos a mirar y encontramos un caso que era paradigmático. Ha dejado la política, no es por culpa nuestra, seguro… Y era eh, uno de los diputados que representaba a Formentera. Este señor, que nos había pedido el voto para defender nuestros intereses en Madrid, eh, durante cuatro años había presentado 58 iniciativas, todas relacionadas con radiotelevisión española y con una fijación especial por el share de los informativos nocturnos. Dijimos, ¿y esto qué? O sea, eh, ¿Hablan de Ibiza, hablan de Formentera cada día? No, no era eso. Bueno, dijimos, oye, esto hay que decirlo. Lanzamos la web en enero del 2008, empezamos a, a, bueno, a tener enlaces, a, a, a darla a conocer. Eh, nuestra información llegó al diario Divisa Ibiza, eh, el diputado concreto se cabreó bastante, publicó una carta diciendo, eh, bueno, primero que no conocía nuestra web y dijo una cosa que dijimos, aquí hay que seguir. Y es que justificó que la actividad parlamentaria no era solo defender nuestros intereses, sino que, entre otras cosas, acudir a reuniones, charlas, participaciones, bernisage, exposiciones, lo que fuera. Dijimos, hombre, pues esto no es, ¿no? O sea, la sensación que dais sinceramente es que sois algunos, no todos, unos administrativos, unos secretarios muy bien pagados y que vivís muy bien. Vamos a seguir, vamos a publicar más datos. José, que es la parte técnica del proyecto, lo que se dedicaba a hacer era a acudir a la web del Congreso, que era congreso.es, la escrapeaba, la parseaba, pillábamos la información, la guardábamos en nuestro servidor y la categorizábamos. En el site eh, mostrábamos los datos en crudo. Eh, tú podías ver por eh, cada provincia cuántos diputados había, cuántos habían hecho eh, intervenciones en la legislatura, cuántos no habían hecho ni una intervención en la legislatura. Podías ver eh, en qué consistían esas intervenciones, eh, podías analizarlo todo. Una de las cosas bonitas es que nosotros presentábamos los datos y cada uno los pillaba y la interpretación corría de su lado. Eh, de discursia han salido fuentes de información desde el correo gallego para atizar a eh, José Blanco en aquel momento, el plural pilló nuestra información para atizar a los m, diputados del PP que en aquel momento estaban en la oposición y la falange auténtica pues, pilló nuestros datos para atizar a todo el mundo porque la democracia no iba. Algunos datos sobre, sobre cómo funcionó discursia. En febrero del 2008, que fue el mes de, de mayor actividad, registrábamos 100, minutos cada 5, eh, perdona, 100 votos cada 5 minutos. El servidor se nos tambaleaba, no, no, no esperaba. O sea, es, sí que lo esperábamos porque empezamos, empezamos a tener repercusión, pero tampoco esperábamos que la gente se pusiera a votar a saco, a hacer opiniones, a, a compartir. Eh, la gestión de los comentarios se nos desbordó. Eh, éramos mm, un... un bote de miel para los trolls, la gente venía a, des a desahogarse, eso nos buscó bastantes problemas, porque, en fin, eh, nuestra intención tampoco era insultar a nadie, aunque quizá el tono que usábamos al principio fuera un poco chulesco, ¿no? que eso fue quizá uno de los errores que cometimos. Aparecimos en Meneame, aparecimos en 20 minutos, en público, en el país, esto nos llevó a que tuviéramos un tráfico de 200 visitas diarias pues, a más de 3.000, que era un, un tráfico, bueno… Eh, es un, no es un tráfico muy importante, pero pasar de 200 a 3.000, si hay algún administrador de sistemas en la sala, pues sabe que petan las cosas. Eh, Pasadas las elecciones del 2008, se estabilizó en unas 1.000 visitas eh, diarias. Actualmente, cinco años después, eh, estamos pues, rondando las 400 y cuando algún diputado tiene una intervención estelar, pues como estamos muy bien indexados, la gente va a Google, busca por ese diputado, encuentra al diputado en cuestión y le hace saber su opinión. ¿no? Os comento el caso de Andrea Fabra, porque fue, que seguro que conocéis, que fue una de las últimas eh, personas que eh, nos ayudó a aportar tráfico a discursia, aunque quizá no lo hubiéramos, no era la intención en absoluto. Ha habido alguna más, también hubo un señor que dijo que con 3.000 euros era muy difícil vivir y también nos aportó mucho tráfico, no recuerdo su nombre. Y bueno, y algún dato de... de ¿Quién paga esto? ¿no? De, ¿De por qué lo hicimos? Bueno, pues lo hemos pagado en nuestro bolsillo. Lo hemos pagado en nuestro bolsillo. Eh, desde 2008 hemos ingresado 1.800 euros. Dedicado, ¿vale? o sea, negocio no es. ¿vale? Es la gráfica de AdSense, eh, de, sí, de AdSense, la cifra, la 1.822 es todo lo que hemos recogido. Y nos hemos equivocado un montón. Cuando María nos escribió, eh, la verdad es que al principio, pues, que así que le respondemos, no le respondemos. Bah, déjalo. Insistió, insistió, dijimos, bueno, pues vamos a explicar por qué lo hicimos, pero nos hemos equivocado un montón. Nos hemos equivocado en los salarios inexactos que publicábamos. Nos hemos equivocado en los salarios porque ellos no nos los han querido decir, ¿vale? eh, Pero podríamos haberlo hecho mejor. Nos hemos equivocado en los indicadores de actividad seleccionados, porque desde luego… Eh, no solo las iniciativas, no solo firmar documentos, forma parte eh, del trabajo con el que se puede medir la relevancia, que no el volumen, sino la relevancia del trabajo de un diputado. Eh, esto fue muy divertido porque un diputado nos escribió para decir, es que aquí hay diputados que hacen una iniciativa, la pasan a todo el grupo y a sus colegas, la firman todos y parece que han hecho 800 intervenciones, pero en realidad la firman sin leer y esto no debería contar. Y dijimos, ah, es que no lo sabíamos nos lo podríais haber dicho y lo hubiéramos eh, tenido en cuenta. Entonces, hay, hay tricks, ¿no? O sea, tenéis ahí unas trampillas para que parezca que la actividad se hincha y para que eh, realmente mmm, parecís muy activos. Si nos lo llegáis a decir, pues quizá lo hubiéramos podido incluir. Hemos sido demasiado permisivos en las manipulaciones de los rankings. Eh, hubo un momento en el que inicialmente tú podías votar con cinco estrellas a cualquier diputado. Tuvimos que bloquear la ficha de una diputada de Asturias eh, por un... Había un bot, básicamente había un bot que se dedicaba a hacer votaciones cada cinco minutos hasta que lo detectamos y bloqueamos su ficha. Hemos tenido eh, manipulaciones descaradas de los votos. Es muy difícil hacer una encuesta eh, objetiva en Internet. Puedes banear por IP, puedes eh, controlar la dirección MAC, puedes controlar muchas cosas, pero al final si tienes 7.000 followers, mandas un tweet y los 7.000 te votan y cosas de estas son muy sencillas de manipular. Eh, Hemos sido demasiado permisivos, como os decían, que se nos de insultos en las opiniones. Al final discursias son eh, un montón de contenido, un montón de contenido en el que te encuentras un día que alguien ha llamado, eh, se ha ciscado en la madre de un diputado porque hace tres años… Bueno, pues nosotros nos enterábamos cuando el diputado nos escribía no siempre amablemente. Hay que decir que muchos sí que han sido eh, muy receptivos, que nos han dado información, pero no la mayoría… Hemos vivido a las espaldas de las redes sociales. Nosotros nacimos en el 2007, Twitter está desde el 2005, es mainstream desde hace dos años y nosotros, sinceramente, el proyecto a día de hoy lo estamos manteniendo, pero eh, desde luego es una de las cosas que nos faltan. Um, vale, nos, nos hemos quedado cortos en actualizar el site en la parte de contenidos y funcionalidades. En el 2008 nos volcamos, pegamos un curro tremendo. Eh, en el, las elecciones... Mmm, Creo que fuimos una herramienta para muchas personas, como mínimo para nuestros amigos, seguro, a la hora de decidir su voto con datos objetivos, en la media lo posible, pero tenemos que añadir muchísimas funcionalidades que sabemos que están pendientes. Y nos hemos equivocado pues, en no pedir ayuda al resto de la comunidad. Yo ahora estaba, acabo de conocer a, a, a un par de personas que hacen proyectos muy similares a los nuestros y, y todos ellos se conocían y nosotros somos como un poco los marcianos. Y, y es cierto, hemos vivido bastante de espaldas al resto de la comunidad que sin duda... Eh, si en lugar de, de ser tan eh, estancos hubiéramos sido más abiertos, pues seguro que todos hubiéramos obtenido un producto mucho mejor. Como os comentaba, ya acabo, la web del Congreso es cada vez mejor mmm, en cuanto a información. Cada vez son más transparentes, cada vez publican más cosas, cada vez intentan hacerlo mejor. Es muy de agradecer a ver cuándo, además de intentar ser transparente, intenta ser colaborativa e intenta eh, preguntarnos. ¿De acuerdo? Tenemos una eterna nueva versión pendiente que seguro que algún día eh, lanzaremos. Y acabado. Muchas gracias. No, no te vayas. Preguntas. Un momento. Eh, mientras se prepara, por favor, sueldos públicos, porque hoy vamos un poco acelerados. Eh, bueno, ayer también, pero hoy también. Eh, si hay preguntas... Y luego quería una cosa decir una cosa que me he olvidado de decir antes. La intención es que aquí hemos convocado justamente, después de lo que has dicho, mucha gente que está trabajando en temas de transparencia y la idea es de luego hacer un taller eh, todos juntos, porque como sabéis va a haber una ley de transparencia que están intentando colarnos, etcétera, para eh, justamente que todas estas organizaciones estén en contacto y toda la gente interesada pueda participar de la estrategia que podamos tener respecto a la ley de transparencia, etcétera. Eh, ¿Hay preguntas? Hola, buenos días. Um, yo soy Vicky Andérica, trabajo en Access Info y trabajo con lo de la ley de, la tra de transparencia. Uh -huh. Es que un comentario sobre lo último que has dicho, que cada vez el Parlamento y el Congreso son cada vez más transparentes. Uh -huh. y, y bueno, me, eh, la ley de transparencia excluye eh, o va a excluir... Eh, el Parlamento, en todo lo que no esté sujeto a derecho administrativo, es decir, uh -huh. todo el procedimiento, el proceso de adopción de leyes, queda excluido esta ley de transparencia, con lo cual estamos sujetos justamente a lo que hablabas tú, ¿no?, a la publicación de información de forma uh -huh. eh, voluntaria eh, sí. o arbitraria, depende de cómo se mire, eh, por parte del de Congreso. Uh -huh. Entonces, la pregunta es si vosotros, eh, y también supongo que tengo que hablar con qué hacen los diputados y tal, eh, si, si, si estáis luchando por eh, pedir más información tipo de información, si tenéis en mente algún tipo de campaña si, en fin, si os apetece eh, Sí, sí, claro eh, Pedimos información al principio, nos facilitaron la que quisieron, no hemos insistido eh, mmm, Cuando tratábamos de pillar la información de la primera versión de la web del Congreso en el 2007 tendríais que verlo porque era como una especie de BOE indexado eh, y nos decía no, si la información está ahí la información la tenéis, pilladla. Bueno, pues la pillamos, la pillamos, la categorizamos, eh, aplicamos magia técnica de la que hace José, que a mí se me escapa, y de ahí salieron unos rankings. ¿A dónde voy es? Eh, si no nos lo queréis poner fácil, no, no pasa nada, con un rato lo podemos sacar. Es igual que los salarios de los diputados en el 2007-2008, cuando pedimos información nos facilitaron un PDF en el que casi había que saber latín para entender lo que decía. Porque te decían que cobraban tanto salario base, tanto por comisión de… yo qué sé. En eh, total, que casi lo que más nos costó fue descifrar lo que ponía ese PDF, que era un folio, para poder sacar los datos de salarios de los diputados. En resumen, si nos dan los datos, mmm, aplicaremos el filtro nosotros. Simplemente necesitamos esos datos que pueden no publicarlos. Yo ahora he estado hablando con varias personas que me contaban que están haciendo investigaciones personales, eh, dedicando horas de su trabajo a investigar pues, patrimonios, investigar cuentas, investigar… Nosotros a ese nivel no llegamos, nosotros creemos más en la magia técnica, en, en, en poder acceder a los datos, categorizarlos y mostrarlos, y que cada uno aplique su, su, su criterio. Que nos den información y nosotros veremos… Al final, lo que queremos es que nos la den. Después el criterio que se aplique sobre esos datos, yo creo que depende de cada uno. Lo que nos fastidiaría un montón, y estoy seguro que tú sabes, sabes mucho más que yo de eso, es eh, que nos oculten, que nos oculten determinados datos, nos oculten determinadas informaciones, pues ahí sí que no podemos hacer nada, más que decir que esa información no la dan. Sí, la pregunta era, eh, sobre todo porque justamente decían, nosotros a lo mejor tenemos una visión mucho más eh, teórica o legal de… Uh -huh. Del que se podría, hasta dónde podría llegar un derecho de acceso a la información pública, pero sí es verdad que eh, mientras se pueda aplicar, el mientras consigamos ese derecho, uh -huh, uh -huh. Eh, tú conoces mucho más el, la información que hay, la que no hay, uh -huh. eh, la información que hace falta para realmente explicar todo ese proceso legislativo y yo creo que es, ese tipo de información es muy importante a la hora, por ejemplo, de elaborar una campaña, por eso digo que sí. eh, a la hora de porque y, y un poco para para un lo digo como para tender un puente sí, sí, sí, y para unirnos sí, sí. en el sentido de decir vamos a hablar vamos a, vamos a, desde luego a impulsar un poco más la transparencia parlamentaria y con Vicky que la acabo de ver también hemos estado hablando antes con Vicky lo que espero es que de hecho ya nos hemos intercambiado correos y lo que os comentaba antes, que la intención es pues bueno, presentarnos, disculpar a todas las personas que nos han escrito y no les hemos respondido y, y, y decir que estamos encantados de colaborar y aportar todo lo que podamos. Me, me preguntaban si, podíamos, si podían usar nuestro código. Yo lo que les he dicho es, si saben entender el código de José, estaremos encantados de cedéroslo. Eh, pero en lo que podamos, en lo que podamos, estamos dispuestos a ayudar. Los datos… En bruto, son, son una, una, un magma brutal. Al final lo que hay que saber es qué quieres extraer de esos datos y, y ahí es donde m, seguro que también nos podéis ayudar. Nosotros en tratamiento de información sabemos algo, en, en, en páginas web algo sabemos, pues, oye, y si nos juntamos y hacemos algo chulo, que seguro que sí, tenéis nuestro email, creo que estarán todos colgados y, y estaremos encantados. Sí, luego nos reunimos todos y nos intercambiamos los mails. Una cosa, eh, en, en vuestra web, eh, no lo habéis mostrado, hay como un ranking del sí. diputado más trabajador, el menos trabajador, cuántas cuánta, cuánta veces en un año, ¿no? eh, sí. es interesante de ver lo poco que trabajan. Y respecto, a la, y respecto a la página web, decir que los compañeros de ayer del taller, eh, lo hemos comentado, están intentando hacer el MemoPol, eh, de, luego nos lo mostraron en un momento, el memopol es una herramienta que tiene la cuadratura de UNED para colgar las votaciones que se hacen en el Parlamento Europeo. Hay que decir que eh, hasta hace cuatro meses, para conseguir las votaciones, o sea, la hoja de las votaciones, debíamos eh, pedir a algún partido político que nos pasase y nos pasaba unos escáneres de las votaciones. Eh, o sea, era imposible saber cómo habían votado dentro, quién y, y cómo había votado. Hace escaso cuatro meses por fin las cuelgan ellos, y entonces ahora aquí los compañeros, desde ayer hay un taller y estamos intentando, luego nos lo mostraremos en un momento, reproducir lo que la, la cuadratura hace en Europa pues con el Parlamento del Estado español. Eh, muchas gracias. A vosotros.